Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 251. No necesito nada más que la verdad. Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. No reconocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora, por fin, me encuentro en paz. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos lo has restituido. Y ello es lo único que en verdad queremos. No necesito nada más que la verdad. Amén.